¿Qué tal les habla Jorge Gestoso? Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos con Gabriela Montaño, expresidenta del Senado y ex ministra de Salud. Gabriela Montaño, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Jorge? Muy buenas noches, agradecerle la entrevista, el espacio y un gusto estar con usted. El gusto es nuestro, Gabriela. Respecto a la odisea que te tocó vivir en aquel inicio del golpe de Estado en Bolivia, eh, momentos dramáticos, y leo tus palabras, nos pusimos a buen resguardo en el Chapare porque nuestras vidas no estaban garantizadas, nuestra libertad no estaba garantizada, porque había fuerzas policiales y fuerzas militares que empiezan a rodear la oficina de la Federación del Trópico de Cochabamba. Para ser específicos, cuando dices que te ponen a buen resguardo, ¿dónde es buen resguardo? Bueno, en realidad, junto al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García, eh, nos internamos al monte, ¿no? Y, y finalmente toda esa noche transcurrió en una vivienda que estaba eh, en medio de, de, del monte, en el Chapare, y eh, dormimos ahí eh, para, para luego poder volver a salir de ese lugar e intentar tomar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que inicialmente tendríamos que haberlo tomado a las 10 de la mañana, eh, pero bueno... Eh, por todo lo que se conoce ya y, y ha sido varias veces comentado en los medios de comunicación por nosotros, eh, el avión mexicano, no te, primero no, no le daban autorización para aterrizar en el Chapare, le quitaron el permiso de sobrevuelo en territorio eh, boliviano, eh, tuvo que volver a Lima el avión mexicano cuando ya estaba... Eh, yendo hacia el Chapare a recoger al presidente Evo, al vicepresidente, y bueno, yo iba a ir finalmente también en ese avión. Eh, y todo ese día transcurrió en una larguísima espera, no solo de nosotros tres, sino de eh, miles de personas que se habían apostado a, a partir de las 10, 11 de la mañana en el aeropuerto de Chimoré, eh, para acompañar a Evo en ese momento, o sea, se trataba no solamente de acompañarlo físicamente para despedirlo, sino para darle la seguridad de que ese avión no, con ese avión no iba a suceder eh, nada trágico, ¿no? Eh, Jorge, tú decías, eh, dormimos en el monte. ¿Se puede dormir cuando, cuando tú decís que la policía y las fuerzas militares te empiezan a buscar? O, o sea, ¿cómo fue, cómo fue ese mom esos momentos de tensión? Eh, eh, el bueno, diálogo... dormi dormir es, decir... es un decir, ¿no? Dormir es un decir. Eh, Hubieron por minutitos, eh, logramos eh, pegar un ojo, descansar un poquito, eh, pero la mayor parte del tiempo obviamente estábamos... Pero la Está tensión es enorme, alerta. la tensión es muy Así grande. Así es. Sí, además ah. de la tensión que es muy grande, es la, la, la incertidumbre, ¿no? La, la incertidumbre de si realmente iba a ser posible que eh, ese avión de la Fuerza Aérea Mexicana pudiera recoger a Evo Morales de Chimoreno, ¿no? Si lo miras desde el punto de vista, digamos, eh, geopolítico, eh, o que vienes de otro planeta, acá tenemos el trío, porque tú en dos oportunidades llegaste a ser presidenta interina de Bolivia, cuando eh, el presidente y el vicepresidente estuvieron fuera del país. El trío que dirigió al país, que durante todos esos años de gobierno sacó de pobreza a millones de personas, que trató de imponer ciudadanía, de darle educación, de mejorarle la calidad de vida, y de pronto están estos, no sé cómo llamarle, golpistas es un adjetivo bastante suave, eh, eh, los empiezan a buscar como, como si fuera, no, no, no entiendo el, el calificativo, es decir, si tú lo miras desde el punto de vista que vas pasando por otro planeta, es muy rudimentario, muy primitivo, muy salvaje salir a buscar a los que salvaron a su propia gente. Es cómo, cómo lo interpretas sociológicamente, Gabriel. Bueno, evidentemente el gobierno de Evo y de Álvaro, eh, yo solamente fui creo parte de ese enorme equipo que acompañó a Evo y a Álvaro. Me tocó estar en ese momento. Eh, junto a ellos eh, y, me, y me siento muy, muy honrada de que así haya sido eh, porque me permitió eh, entregarles mi lealtad hasta el último segundo de, de todos los acontecimientos, ¿no? eh, Pero, lo, o sea, a ver, lo que se percibía ahí eh, en esos momentos era que eh, no les importaba nada. O sea, no les importaban ni las formas democráticas ni la, digamos, ni mantener cierta eh, coherencia para poder rescatar de, de un Estado constitucional de derecho algunos elementos que permitan eh, ser responsable con la vida de la gente, ser responsable con la, con la libertad de la gente. Y de hecho salieron a cazar, eh, Tú las habrás escuchado, Jorge, en algún momento. Palabras del ex ministro eh, de, de gobierno, eh, Arturo Murillo, que hoy está detenido eh, por corrupción en Estados Unidos. Eh, Los vamos a cazar. Él lo dijo textualmente. No, no estaban en de intermediación. La pregunta, Tú pudiste adivinar, digamos que dentro de tus compatriotas bolivianos tuvieran en la sangre ese nivel de, de, de, de, de odio, ese nivel de salvajismo, ese nivel de primitivo, de salir a cazar a sus propios compatriotas que eventualmente tú puedes llegar a discrepar políticamente, pero hay un respeto a la vida, a los principios, como tú dices, a la constitucionalidad, a, al sentido común, al... Es decir, esto ha mostrado que estos personajes son, pregunto, siniestros? Eh, sí, son personajes siniestros, porque entran a la vida política no con la visión de transformar la realidad del pueblo boliviano, etc. Y yo lo he vivido muchas veces, Jorge, antes del momento del golpe de Estado. Recordarás que hubo un intento de golpe de Estado cívico. Eh, prefectural eh, el año 2008 en Bolivia y no eh, a, mí, a mí también me tocó vivir esos momentos y conocí la capacidad que tiene destructiva esta manera de hacer política, o sea son capaces de destruir todo lo que tienen al frente y se encuentran en el paso eh, y eso fue básicamente la razón de su derrota también eh, Jorge, yo creo que el pueblo boliviano eh, vio de la manera más brutal lo que eran capaces de hacer, no solamente en esos días del golpe de Estado, sino en toda eh, la gestión 2020 eh, con, el, con el gobierno de facto de Yanine Áñez, eh, robar impunemente al Estado, eh, encarcelar a miles de personas sin ningún procedimiento. Eh, sin respetar ningún procedimiento en derecho eh, masacrar a los bolivianos entonces eh, yo creo que y la derecha boliviana lo sabe, lo, lo supo en ese momento y lo sabe hoy eh, que creo que ellos mismos destruyeron la posibilidad de que la derecha boliviana pueda volver a gobernar eh, en bastantes años Bolivia porque, porque son eh, eso, eh, digamos, la nada en términos de propuesta y la destrucción eh, en términos de acción política. ¿no? Tuvimos oportunidad precisamente aquí en Avia, la Televisión de entrevistar hace algunas semanas al presidente Evo Morales. Él decía quizás el, el, peor, eh, el peor pecado que cometí o el, más, el pecado más grande que cometí fue industrializar el litio. Lo que te pregunto es, en definitiva, porque tú sabes que Eduardo Galeano ha publicado dentro de sus tantos libros una frase que dice, los latinoamericanos somos pobres porque nacimos sobre un suelo rico. En definitiva, esto en el fondo lo que está detrás es la apropiación de la riqueza de los pueblos, nuestros pueblos latinoamericanos, es decir, cuando viene Gabriela Montaño viene Álvaro García Linera, viene Evo Morales y quiere que los propios bolivianos sean dueños de, de su destino, de su riqueza los quieren salir a cazar para que vuelva uh, el litio de y termine con Tesla que subió las acciones al día siguiente del golpe, es, es así de salvaje Sí, es así de salvaje, Jorge. Eh, en la medida, y además, hay, acompañan a este elemento central que es apropiarse de nuestra riqueza eh, y quitarle al pueblo boliviano la oportunidad de un desarrollo más equilibrado, más equitativo, con posibilidades de educación, de salud para todos. Es arrancarle eso porque esa riqueza eh, está intenta ser concentrada en grandísimas empresas transnacionales, eh, que son empresas que tienen, manejan eh, recursos eh, mayores de los que pueden manejar, en algunos casos, estados enteros. Eh, no les importa la pobreza, eh, la, la desesperación y la destrucción que puedan dejar por detrás de sí. Eso lo han demostrado una y mil veces. En la historia boliviana, y la historia del continente está plagada de esto. Y no solamente en el continente, en el mundo entero, eh, donde hay petróleo, donde hay litio, donde hay eh, eh, agua, donde hay eh, riqueza eh, de cualquier tipo, eh, ellos van a intentar arrebatársela a los pueblos. Eh, porque cuando un pueblo como Bolivia, a la cabeza de un liderazgo como Evo Morales, le muestra y se convierte en ese mal ejemplo para el resto del mundo, de que es posible un desarrollo equitativo con justicia social, con paz, eh, a través de una utilización adecuada de esos recursos naturales y que puedan ser redistribuidos entre todos y todas, eh, ese mal ejemplo tienen que cortarlo de raíz e intentan cortarlo de raíz. Eh, cazando, cazando a los gobiernos de turno que, que precisamente hacen eso. Ahora, volviendo un poquito más adelante, tú nos has contado en los momentos esos críticos de que el avión eh, mexicano no solamente quisieron impedirle que aterrizara, sino que cuando ya están con ustedes tres carreteando, otra vez tratan de evitar de que, de que no suele por, por, por eh, el espacio aéreo boliviano, hay, inclu hay incluso teorías de que eh, hubo un, un disparo hacia el avión cuando ya el avión estaba tomando vuelo. Pasemos ese momento que me imagino que ha haber sido... Y una, y una cosa ahí, Jorge, que, que es muy fuerte. A mí me pasó que cuando leí eh, parte del texto del, de la, del libro de AMLO, que es de do donde aparecen nuevos detalles que, francamente, yo desconocía, le he preguntado a Álvaro y a Evo si conocían esos detalles y no lo sabían. Eh, entiendo las razones eh, de por qué no se publicó antes este nivel de detalle, pero es como si es revivir el momento, ¿no? Es saber que perfectamente podríamos no estar aquí hablando eh, en esta entrevista. Eh, y claro, obviamente eh, siempre eso te genera una conciencia distinta de la vida y de la historia, ¿no? Que te deje, eh, pero te deja un trauma, definitivamente, cuando estuviste caminando por el proyectil de la muerte. O sea, a ese avión supuestamente, dice justamente en el libro de hablo de que le pasó eh, un proyectil, vamos a ponerlo de una manera genérica, que el avión incluso tuvo que hacer una maniobra para evitarlo. Y bueno, adentro del avión, ¿qué, qué vivías en esos momentos cuando eh, el avión despega? respiro de que, de que ya la caza no, no tuvo a su presa o, o, o una nueva angustia de que eh, ¿qué es lo que me espera ahora. Sí, eran sentimientos encontrados, era una combinación de ambas cosas, porque eh, dejar la patria de esa manera nunca es fácil, es tu lugar. Eh, ahí está tu familia, tus amigos, tus seres queridos, tu manera de vivir, eh, tu comprensión de la vida está ahí en tu patria, en tu lugar, eh, y cuando decides dejarla por decisión propia, eh, está bien, pero que cuando te tienes que ir de esta manera eh, y no tenés claro eh, cuándo vas a volver, cuándo vas a volver a sentir los olores, a, a disfrutar de nuevo ese, ese lugar, esa tierra, eh, tienes sentimientos encontrados, el alivio de que... Estábamos saliendo con vida, sí, pero también el dolor de no saber cuándo íbamos a poder volver. Cuando llega el avión y llega a, a México, ¿cuánto tiempo estuvieron allí? Un mes, casi exactamente un mes. Eh, estuvimos en México eh, y luego eh, estuvimos en, en Argentina. En México, el recibimiento tanto del gobierno mexicano como del pueblo mexicano fue absolutamente hermoso, cariñoso, solidario, eh, y eh, en esos momentos cuando hay gente que, que, te, que te mira a los ojos y, y te pregunta de verdad qué es lo que necesitas, eh, y, y, y sabes que te lo está diciendo con toda la, la sol, solidaridad del mundo, eh, es algo también que te hace crecer mucho como persona. Eh, yo sí. me... Sí, no digo, estuvieron un mes en, en, en México, un año en Argentina, eh, volvieron, eh, primero, eh, ¿te argentinizaste algo, algo así como con uh, comiendo choripanes y asado y, y mate? ¿Qué, qué, qué, qué, te, ¿Qué te dejó ese año en otro país viviendo? Muchi, muchísimo respeto, muchísimo respeto y cariño por las redes eh, eh, sociales que, que se comprometieron con nosotros desde el primer instante, sindicatos, organizaciones sociales. Por supuesto, el gobierno argentino, Alberto Fernández y Cristina, se portaron con nosotros de una manera maravillosa eh, y nos dieron la posibilidad de seguir aportando desde más cerquita de Bolivia a lo que después vendría a ser una campaña política que dio como resultado ese gran triunfo para Luis Arce, eh, pero para nosotros estar tan cerca de Bolivia era, era fundamental en términos de acción política también. Eh, Evo pudo reunirse en Argentina con la plana mayor de las organizaciones sociales, eh, el Pacto de Unidad, la dirigencia del Movimiento al Socialismo, para tomar decisiones en conjunto, porque bueno, somos países que estamos lado a lado y estamos cerquita, eh, y esa cercanía consolidó la unidad del MAS y del instrumento político en un momento donde la derecha lo que pretendía era eh, sepultarnos 100 metros bajo tierra, pero bueno, gracias al pueblo boliviano no lo lograron. Gabriel, te a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gabriela Montaño, enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gabriela Montaño. Gabriela, después de un año uh, fuera del país, en el exilio, primero en México un mes, después un año en la Argentina, regresa, triunfa entonces otra vez el MAS con Luis Arce, y se saben detalles también interesantes, como que tú decías en algún momento que eh, hubo toda una red para articular el golpe, decías tú, incluso dentro de, de, de Bolivia, eh, la Iglesia Católica jugó ahí un papel importante, eh, varios actores, pero también se supo que, por ejemplo, eh, la golpista Janine Áñez se entrevistó con Jair Bolsonaro en vuelos, que hubo por lo menos 15 vuelos de acuerdo ya a una investigación del avión presidencial que no han sido registrados, es decir, fueron eh, clandestinos, es decir, había entonces con Bolsonaro participando en el golpe, Mauricio Macri de la Argentina mandó también armamento, también estuvo Lenín Moreno de Ecuador, se sabe que también Perú habría estado en esto, es decir, acá hay, eh, hay la operación Cóndor 2.0, como decía eh, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Yo no tengo ninguna duda de eso, Jorge. Es decir, eh... La, el apoyo eh, militar, pero además el apoyo eh, en armamento, el apoyo en gases lacrimógenos para reprimir al pueblo boliviano, para evitar que el pueblo boliviano intente recuperar a través de la movilización social el, el hilo eh, constitucional, fue fundamental. Como yo siempre digo y comparo este golpe de estado del 2019 con el intento de golpe del 2008 en Bolivia, Precisamente uno de los elementos que evitó que se consolide el golpe en 2008 fue la acción inmediata, pronta de eh, la región, de UNASUR, que dijo, ¿no? Vino a Bolivia, eh, hizo eh, todo un trabajo de, eh, de comisión, eh, estuvo en, en el territorio, eh, y eso, esa comunidad internacional decidida a evitar un golpe de Estado en Bolivia, fue exactamente lo contrario de lo que tuvimos en el 2019. En el 2019 tuvimos una Yanine Áñez rompiendo la constitución política del Estado, masacrando a los bolivianos, pero arropada por eh, presidentes como Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, etcétera, e inclusive eh, Trump desde Estados Unidos. Eh, viéndonos como siempre intenta vernos eh, los presidentes de Estados Unidos como el patio trasero, no estoy diciendo que eh, la, la acorpaba y la arropaba eh, con respeto mínimo aunque comulguen ideológicamente sino como el patio trasero ¿no? Eh, y, y creo que eh, otro de los elementos importantes eh, en el análisis de lo que sucedió en el golpe de estado fue eh, el intento, bueno de hecho, no fue intento, lo, lo, lo lograron de alguna manera, que fue posicionar eh, una lógica de teñir la institucionalidad democrática con la palabra fraude. Y ahí la OEA jugó un papel, eh, Almagro, en primera fila, ¿no? Eh, y Almagro tiene una enorme responsabilidad sobre las espaldas de lo que ocurrió en Bolivia y del golpe de Estado, definitivamente. A mí hay una cosa que viendo de afuera, ayúdame también, Gabriela, a entender, por qué no me cierra, es. Acá hay un señor que se llama Luis Fernando Camacho, que supuestamente está metido hasta las orejas en el golpe. Y ese señor no está en la celda de al lado de Janine Áñez, preso por golpista, sino anda todavía siendo un gobernador, nada menos que de uno de los estados más ricos de Bolivia, entonces para ser el abogado del diablo, Luis Arce tiene el gobierno, pero el poder ¿Lo sigue, teniendo, lo sigue teniendo la oligarquía y todas las corporaciones internacionales que manejarían los piolines de Bolivia. Bueno, imagínate Jorge que después de 15 años casi de gobierno de Evo Morales hubieron fuerzas eh, y poderes económicos, políticos que lograron darle un golpe de Estado a pesar del ejercicio del poder durante 15 años continuos. Eh, lo que te quiero decir con esto, eh, estoy coincido contigo con que eh, los poderes fácticos eh, existen en todos nuestros países y generan una tensión permanente con los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, porque ellos quieren recuperar el poder para seguir acumulando para esos pequeños grupos económicos. En el centro de todo están los intereses económicos de las empresas transnacionales que operan a través de una, de una burguesía, digamos, nacional absolutamente eh, vendida a esos intereses. ¿no? Eh, y, y yo creo que hoy muchas de esas estructuras siguen intactas muchísimas de esas estructuras, no, no es solo Luis Fernando Camacho un ejemplo de ello, es Carlos Mesa, eh, eh. ¿por qué? Porque un gobierno como el, como el nuestro, ahora el de Luis Arce, antes el de Evo Morales, intenta un respeto máximo a la democracia y usar los conductos que corresponden institucionalmente, y la justicia en muchos de nuestros países en Bolivia, en Argentina, en Colombia, está absolutamente podrida por dentro y utiliza el, el, el juego político para intentar acumular poder también. Exacto, eh, lo que tú has dicho el fair, es decir, la judicialización de la política, pone en preso, es decir, como fue, en vez de que los hacían desaparecer en los años 70 de la operación Cóndor, eh, porque los mataban y los hacían desaparecer, ahora los matan políticamente y los hacen desaparecer de la vida de la vida pública a través de acusaciones como la de eh, Correa, como la de Lula, como Lula, la de... Cristina. Ahora, exacto. Entonces, la otra cosa que me ayudaría tu punto de vista, Gabriela, es lo siguiente. Algo seguramente está cambiando en nuestra América Latina, porque aquel discurso de que la derecha o la ultraderecha se apropiaba de la palabra libertad y democracia, eran los dueños de esas palabras, y las elecciones eran entre el comunismo y la libertad y la democracia, entre el castrochavismo y la libertad y la democracia, eh, Recuerdas que lo acaba de pasar en Chile con, con Boric Es decir, este señor, la ultraderecha de Cast Que era respaldada por Bolsonaro Y le decían también el, el, el Trump de, de, de Chile Decían que la elección era entre la libertad y el comunismo Y gana Boric Es la libertad y el y y, y y los comunistas Y gana Pedro Castillo Hace lo mismo en Centroamérica y gana yomara Castro. Mi pregunta a ti es, entonces, este cuento de que eh, el miedo, el odio, eh, exacerbación de toda la xenofobia entre el comunismo y la libertad, ya no está funcionando más en América Latina? No, no funciona para nada ese discurso. Es más, hay sendas, encuestas que demuestran que la gente... Eh, no ve en ese discurso de que el populismo, el comunismo es la gran, digamos ese gran eh, monstruo que viene a destruirlo todo. La gente, en la mayoría de las encuestas, te dice eh, no, a mí no me interesa porque no me no me afecta en nada mi vida. Eh, a mí lo que me interesa es tener empleo. A mí lo que me interesa es que el Estado me garantice salud. A mí lo que me interesa es que el Estado me garantice educación. Para mis hijos, a mí lo que me interesa es que tener una economía en la que todos tengamos oportunidades, eso es lo que me interesa. Eh, me interesa que respeten mis derechos, ya sea si soy hombre, mujer, eh, tengo eh, una opción eh, genérica distinta, eh, quiero que me respeten, ya sea si soy un niño, un adolescente o, un, o una... Mujer eh, adulta mayor. Es decir, la gente hoy tiene clarísimo en Latinoamérica lo que quiere, lo que necesita. Y tenemos hacia adelante dos posibles gobiernos de izquierda más. Se habla a veces mucho de Brasil y nos olvidamos que hay elecciones en mayo, bueno, en marzo primero y después en mayo, en las elecciones generales en, en Colombia. Petro está encabezando las encuestas y es muy probable que la derecha. Continental reciba otros grandes reveses en las elecciones de Brasil y Colombia, ¿no? Entonces, cuéntanos ahora tus planes futuros. Bueno, yo, yo lo, que, lo que tengo como plan es estar aquí en Bolivia, disfrutar de, de poder estar aquí de, en mi patria, eh, aportar desde donde esté para la consolidación eh, y, y, y para el fortalecimiento de un gobierno como el de Luis Arce, eh, empujar para seguir generando conciencia social donde sea posible, eh, en, en todos los resquicios del tejido social creo que hay que seguir sembrando, eh, y eso es lo que, lo que ansío, eh, amo también mi carrera como médica y, y la salud es, es una pasión, la salud pública para mí es una pasión, eh, así que ese será eh, el rumbo, como, como cientos de, de compañeros y compañeras que, que hacia adelante eh, van a seguir aportando, aunque ya no sean autoridades en, en función, eh, vamos a seguir buscando unidad del, sector, de, del bloque popular en Bolivia que ha sido... Nuestra gran garantía, eh, Bolivia a diferencia de otros países del continente, y voy a poner un ejemplo, Ecuador tiene un bloque eh, popular muy sólido eh, y eso es lo que no tenemos que permitir jamás que nos destruyan o que nos intenten fracturar. Gabriela ¿no? Montaño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. no Gracias a ti Jorge, es un placer. Eh, estar contigo y cuando ustedes eh, ya haya la necesidad y me requieran, eh, estoy aquí para servirles.